De Flock Xavier Yaran, hablará sobre el devenir de la sociedad del conocimiento común y abierto. Kaipimi, Kayarina, Kunchik, Sukmuskui, Kausaitai, Tarinkapa, Yachayi Kausaiman, Chayankapami, Kai Kapan, Tukui, Yakta Kunamanta, Masikuna, Ayisha Muska, Estamos aquí para iniciar un nuevo sueño, para alcanzar una sociedad del conocimiento. Bienvenidas, bienvenidos, amigos y amigas de todas partes. Quiero agradecer especialmente al ministro Guillón y a la secretaria Rina. Bueno, no les quiero agradecer, los odio profundamente porque me han quitado el 90% de lo que venía a decir. Eh... Y agradecería también a otro. Voy a extender un poco de odio al principio, porque no veis la transparencia del equipo técnico. Eh, os ha robado la, el placer de eso es, de ver esta transparencia. Como es una cumbre y las cumbres hay que subirlas cuesta arriba, pues yo creo que soportar esta conferencia puede ser el equivalente de alcanzar la cima que venimos a, a buscar. Eh, según hablo, quizás lo que debe sorprenderles es mi acento, un acento vasco, mucho más sanguinario que el español en las marcas colonialistas y neocolonialistas que hemos ido dejando, o compatriotas míos, no yo. Eh, aunque mi acento, he de decirlo, también es el acento de quienes hemos o han luchado durante siglos contra formas de saber y de poder que han oprimido a, a las redes, a las comunidades, a las sociedades, a ambos lados del océano. Pero necesito también aclarar que, que no soy yo el que habla hoy por mi voz. Eh, decía el colectivo de autores eh, Wu Min, que lleva ya más de 10 años publicando eh, novelas eh, sin copyright, decían que los escritores, los conferenciantes, en definitiva eh, el puesto que me toca a mí, el papel que me toca jugar hoy frente a ustedes, que no somos más que compresores de complejidad que habitan las redes, porque en la era de, de las redes digitales, eh, en la era de la inteligencia colectiva, ...el autor ya no es un genio creador... Eh, ...dejamos paso al autor como enunciador... ...como compresor, como concentrador... ...de un discurso que habita en ustedes... Eh, ...todo lo que voy a presentar aquí... ...bebe de las fuentes de... de ...todos los que están aquí presentes... Eh, ...pero también de una personalidad... Eh, ...curiosa... Eh. ...me gustaría comenzar... ...con una cita que capta dos cosas... ...la primera es la intuición central... ...de quienes nos encontramos aquí... Y la segunda es la claridad conceptual con, lo, con la que un país en proceso de descolonización, como eran los Estados Unidos en el siglo XIX, se oponía a aquello que defiende hoy tan violentamente, un capitalismo basado en la propiedad intelectual. Decía así Thomas Jefferson, «Si la naturaleza ha creado alguna cosa menos susceptible que las demás de ser objeto de propiedad exclusiva, esa es la acción del poder del pensamiento que llamamos idea. En el momento en que se divulga, se fuerza a sí misma a convertirse en posesión de todos». ...y su receptor no puede desposeerse de ella... ...del mismo modo que quien disfruta de mi vela encendida... ...recibe luz sin que yo reciba menos. 200 años después, esa luz sigue viva. Es así como el ministro Guillón Longo afirma... ...que el conocimiento es y debe ser un bien público... ...el presidente Rafael Correa afirma que los neoliberales... impulsado ...impulsaban y impulsan todavía hoy en día los paraísos fiscales... ...pero que nosotros, los socialistas del siglo XXI, vamos a impulsar los paraísos del conocimiento... ...el conocimiento como bien público y de libre acceso. Y el ministro René Ramírez eh, decía y dice que la nueva gestión del conocimiento debe buscar construir... ...una institucionalidad que recupere el sentido de lo público y lo común, eh, que, de, que es el bien del conocimiento. En otras palabras, no solo proponemos construir un sistema abierto, libre y público del conocimiento... ...porque lo creemos, por convencimiento, sino también porque lo necesitamos... Espero convenceros académicamente, con datos, eh, para que esto no sea una mera utopía, un sueño, sino una realidad respaldada por, por, por, por los datos económicos, por las potencias productivas, que esto es así. Ecuador ha inspirado al mundo entero, entre otras, cosas, entre otras muchas cosas, por el concepto de una pachamama del conocimiento sujeto de derechos, y de un bien común, que es el bien común de nuestra primera naturaleza, la, primera, la naturaleza orgánica, aquello que nos hace seres biológicos necesitados y también eh, protectores de ese bien común que es la selva y la naturaleza. Sin embargo, la segunda naturaleza del ser humano es la cultura, la tecnología y los saberes. Y podríamos pensar también que en el horizonte se encuentra una pachamada del conocimiento, internet, los saberes ancestrales, los saberes académicos, los saberes de la calle, que merecen un respeto, merecen un derecho propio eh, ...y un cuidado colectivo hacia el buen vivir. De hecho, en el propio Plan Nacional del Buen Vivir... ...que ha inspirado a, a todos los miembros de este proyecto... ...a los investigadores, tanto ecuatorianos como extranjeros... ...se plantea esta revolución del conocimiento. Dice así el Plan Nacional, la gestión del conocimiento... ...visto como un bien público, común y abierto... ...expresa un principio según el mandato constitucional... ...y es económicamente más eficiente que los modelos cerrados. <coughs> ¿Pero qué es una economía social de conocimiento común y abierto exactamente? ¿Por qué hablamos de buen conocer? ¿Qué es una sociedad del conocimiento libre y abierto? ¿Qué es FLOC? Bueno, voy a tomar estos ejes, estos ejes que definen de alguna manera el espacio conceptual que vamos a abordar hoy y durante toda la cumbre. En el eje vertical encontramos el control centralizado, Este es un análisis de, del director de investigación de FLOC, eh, Michel Bowens, en el eje vertical, decía... ...encontramos en la parte superior... ...al control centralizado... ...y en la parte inferior al control distribuido... ...mientras que en el eje horizontal... ...vamos a proyectar el beneficio privado... ...el beneficio capitalista hacia la derecha... ...y el beneficio común hacia la izquierda. Así encontramos al capitalismo cognitivo... ...en la parte superior derecha... ...y esa economía social del conocimiento común y abierto... ...en la parte inferior izquierda. En esta tarea... Eh, ...definir qué es el capitalismo cognitivo y comprenderlo bien es fundamental. El capitalismo cognitivo está marcado por los copyrights, las patentes, el control cognitivo... ...y en definitiva la explotación de la comunicación y el conocimiento social. Voy a dar una definición eh, técnica, pero que ilumina la naturaleza de este, de este capitalismo, esta forma de capitalismo. El capitalismo cognitivo es el conjunto de procesos en los que la acumulación privada de capital... Se realiza por medio del control, la producción, la acumulación, la restricción, la privatización de signos, la explotación en definitiva de bienes inmateriales que actúan sobre la mente colectiva, sobre la atención, la imaginación y el psiquismo social, así como sobre la naturaleza y las propias máquinas. Esta no es una forma cualquiera de conocimiento. En la parte derecha podéis ver, perdón, no es una forma cualquiera de conocimiento, es una forma de conocimiento nueva, sometida al capital, pero tampoco es una forma... Eh, ...cualquiera de capitalismo... ...de hecho es la forma más avanzada y poredosa de capitalismo hoy en día... ...es la fuerza motriz del neoliberalismo que hemos sufrido... ...en la parte de derecha, en la gráfica... ...se puede observar la, el, el aumento en el mercado de valores... ...de los activos intangibles de las grandes corporaciones del mundo... ...hoy llegan al 84% del capitalismo, es un capitalismo cognitivo... ...este capitalismo cognitivo explota el intelecto general... Eh, en todos los sectores productivos, extrae valor de los bienes intangibles eh, a un coste de reproducción que es casi nulo, es la fantasía del capitalismo, es poder vender información, algo que no cuesta nada reproducir. Pero además violenta la naturaleza misma de la comunicación social y del conocimiento porque necesita para ello generar una escasez artificial. Hay muchas formas de capitalismo cognitivo, pero la más importante quizás es la basada en la propiedad intelectual, ahí están las grandes multinacionales. Eh, ...crean servicios y productos carísimos en relación a su coste de reproducción... Ge ...generan enormes beneficios... ...la mano de obra es muy barata a pesar de las ilusiones que nos venden... ...que ser un trabajador en Silicon Valley o en, eh, en Google eh, puede ser una fantástica eh, carrera personal... ...pero la mayoría de los programadores del mundo trabajan con salarios miserables... ...en países en desarrollo como la India... Pero además, este tipo de capitalismo se caracteriza por unos regímenes de, de casi monopolio, duopolios o oligopolios, que impiden el surgimiento de actores económicos pequeños como los que necesita Ecuador. Hay otra forma de capitalismo, el capitalismo redárquico o netárquico. Este capitalismo nos da servicios gratuitos y los aceptamos eh, gustosamente, pero tiene un peligro, como dice un dicho de la red, si no estás pagando por algo es que tú eres el producto. Entonces, este tipo de capitalismo se, se basa precisamente en, es, en explotar la comunicación social... ...para extraer valor, exporia los saberes y las culturas populares... ...y ejerce un control centralizado sobre la inteligencia social. En definitiva, dos modelos de capitalismo que someten a las poblaciones... ...a través del control y la extracción de valor. Eh, no es una cosa anecdótica, hemos visto el volumen que supone el capitalismo global... ...pero es, un, es el principal factor de dominación del primer mundo... Eh, ...de los países de autodenominados desarrollados... ...sobre los países en vías de desarrollo... ...los países pequeños, los países eh, con dificultades económicas... ...frente al imperio global. En Estados Unidos el capitalismo de la propiedad intelectual... ...supone el 60% de las exportaciones. Hablamos de 755.000 millones de dólares. Esta dominación se ejerce sobre la práctica total de la realidad. Tomemos la realidad humana en su dimensión múltiple... ...la naturaleza, el cuerpo, la mente, las máquinas... ...y las relaciones sociales. La propiedad intelectual aplicada sobre la información genética... ...sobre la propia naturaleza... ...domina los cultivos de gran parte del planeta... ...y gran parte de la naturaleza. Las grandes industrias farmacéuticas con sus patentes de medicamento... ...dominan nuestros cuerpos, paradójicamente muchas veces... vendiéndonos eh, la solución de los problemas que este mismo capitalismo ha creado. La industria del entretenimiento y también la gran industria del mundo académico... Controlan nuestras mentes, los saberes, eh, nuestros deseos, nuestras aspiraciones. Y la industria tecnológica controla nuestras máquinas. Todas ellas lo hemos visto eh, sangrantemente con las revelaciones de Wikileaks y de Snowden sobre la forma en la que estamos siendo controlados y vigilados permanentemente. Y finalmente muchas empresas, Facebook, Google, Twitter, nos controlan en nuestras relaciones sociales. En definitiva se trata de un sistema de control eh, ...que se ejercita sobre toda la realidad del ser humano... ...para extraer valor para unas pocas personas, para ese 1%. Esta imposición del capitalismo cognitivo... Eh, ...se realiza a través de tratados comerciales... ...que se negocian con extraordinario secretismo y violencia... ...ahí están el TLC, el ACTA, el TPP, el TRIPS... ...que nos, nos imponen estos tratados... ...y no es casualidad, os voy a leer una cita... ...que dice así, los tratados bilaterales de propiedad intelectual... ...entre países industrializados y aquellos en vías de desarrollo... Han cambiado las reglas del juego en favor de los países dominantes. Las promesas de beneficios a largo plazo son inciertas y costosas de alcanzar en muchas naciones, especialmente en los países más pobres. Esta cita no viene de ningún activista, entusiasta, ningún hacker. Esta cita es del Banco Mundial. Son perfectamente conscientes de cómo se ejerce este poder. El reto... Me gustaría recuperar una, una otra cita... Eh, que dice que la, la reconstitución de la autonomía del saber es el primera condición para salir de la miseria y de la depresión a la cual, a la, a la, cual la dictadura del capitalismo financiero nos ha condenado. Y René Ramírez añade que no, habría, que no habrá posibilidad de trastocar el poder si no disputamos la forma en cómo se gestiona el conocimiento, y debe quedar claro que en el capitalismo cognitivo existe una supremacía del capital frente a la vida. <coughs> Existe una alternativa a esto, una alternativa que se está construyendo en Ecuador... ...y que venimos a diseñar en más detalle. No es una alternativa que pase por violar eh, tratados y hacer una revolución sangrienta. Eh, de hecho, el copyleft, como uno de los eh, elementos esenciales... ...de cualquier economía social del conocimiento común y abierto... ...es una idea, una idea que intenta actuar como un virus... ...sobre el sistema legal, jurídico, del, del capitalismo de la propiedad intelectual. Ya que somos autores... ...del conocimiento, tenemos también el derecho de compartirlo... ...tenemos el derecho de compartirlo y de garantizar la libertad de uso... ...la libertad de copia, la libertad de modificación... ...y la libertad de distribuir la, el conocimiento mejorado... ...a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros... ...a nuestra sociedad. El P2P, el sistema accesibles, abiertos, universales, inagotables... ...esa es la matriz real del conocimiento... <coughs> Una economía social de conocimiento sería aquella en la que hay un conjunto de procesos de producción, de copia, de almacenamiento, de modificación y uso de signos que genera un beneficio comunitario, no un conocimiento que genera un beneficio privado, privativo también de libertad y que garantiza la libertad de acceso, modificación y almacenamiento de tantas usuarias y consumidores eh, como, a tanto, como también, por supuesto, a otros productores. El conocimiento de deviene así un bien común al que puede acceder toda la población de forma ilimitada e inagotable y existen posibilidades de generar renta basada en servicios, por encargo, adaptaciones, actuaciones, subvenciones públicas, el pago directo de usuarios, lo estamos viendo constantemente en las redes. Los beneficios son eh, casi ilimitados: el libre intercambio, la sostenibilidad, la reutilización, la democratización de los saberes, la soberanía eh, de las comunidades... ...producción y desarrollo acumulativo... ...vamos a ver ahora con algunos datos cómo esta forma de producción... ...este modelo productivo, es un modelo real... ...productivo... Eh, ...es mucho más eficaz que el del capitalismo cognitivo. Ahí van algunos ejemplos... ...porque no estamos hablando de un sueño... ...ni de una utopía, ni una serie de... de, de pura... ...discurso. Hablamos por ejemplo... ...de software libre... ...de millones... Eh, ...de cuatro millones de líneas de código... El software libre, hoy en día, esta es una distribución eh, de software libre de GNU linux Debian, que tiene además una comunidad de gobernanza participativa y transparente, eh, cuyo valor estimado de producción, si lo tuviera que hacer una de las empresas del capitalismo cognitivo, sería de 19.000 millones de dólares. 19.000 millones de dólares se han producido de forma colaborativa, sin la necesidad de la forma de la propiedad intelectual ni del capitalismo cognitivo. La CENATIC, que es un centro nacional de referencia para el análisis y un observatorio de nuevas tecnologías con la clave de fuentes abiertas y de economía social del conocimiento, calcula que se estima que el software de código abierto ha supuesto un ahorro para la economía de la Unión Europea de alrededor de 114.000 millones de euros al año. Estos son alrededor de 150.000 millones de dólares al año. Solo en ahorro. ¿Quiénes de ustedes han editado alguna vez la Wikipedia? Levantad la mano, por favor. Bueno, no han muerto de hambre. Y sin embargo han contribuido. Porque están aquí, digo yo. Y, sin embargo han contribuido a la mejor enciclopedia del mundo. 22, 22 millones de artículos en 285 idiomas. Un estudio calcula que el valor de producción estimado de la Wikipedia sería de 7.200 millones de dólares, pero el valor de mercado sería de 100.000 millones de dólares norteamericanos. Además, quiero añadir una cosa más para que veamos la velocidad de crecimiento de este valor. Estamos hablando en términos económicos. La Wikipedia crece su valor en promedio anual en un 147%. Las empresas más grandes del capitalismo cognitivo, Apple y Google, apenas crecen en un 59% y un 32%. Estos son estudios económicos. La economía social del conocimiento es una realidad con una potencia infinitamente mayor que lo que el capitalismo cognitivo puede generar. Hablábamos de 22 millones de artículos en la Wikipedia. Son 400 millones de obras culturales con copyleft, no sujetas a copyright las que inundan hoy en día las redes, con un eh, ritmo de crecimiento extraordinario. Pero también en ciencia, hablamos de un millón y medio de artículos científicos publicados ya de libre acceso en, en más de 9.000 revistas. Esto es fantástico para países que no tienen recursos para someterse a los extraordinarios precios que pone el capitalismo cognitivo al conocimiento universal. Pero la revolución del conocimiento no solo afecta a Internet y a las tecnologías digitales. Eh, a raíz de las reformas estructurales impuestas por el Banco Mundial a la India en 1998, se produjo la apertura del mercado a las multinacionales como Monsanto. Violentamente entraron en un mercado de agricultura popular. La desposesión y la alienación de las granjeras y los granjeros de la India llegó a límites tan insostenibles que solo en el periodo entre 1998 y, y hoy se han suicidado ya 200.000 personas. Los bancos de semillas y el conocimiento agrícola libre, los conocimientos ancestrales... ...han sacado a muchas agricultoras y agricultores de la India de ese sometimiento. Este es un proyecto, que es uno de los proyectos en los que nos hemos inspirado en FLOC Es el Centro para la Agricultura Sostenible, donde dos millones y medio de agricultores... ...trabajan ya desde el año 2000. Está basado en dos ideas, en dos revoluciones del conocimiento... Unos son los bancos de semillas, la información genética libre, semillas tradicionales y otros son los bancos de conocimiento agrícola. Ahora hay cooperativas eh, de consumidores y productores que sin intermediarios permiten que crezca esta forma de economía. Han aumentado los salarios de las agricultoras y han disminuido de las enfermedades y los suicidios. Pero hay más. Podemos extender esta revolución del conocimiento también a la maquinaria. Existen ya dos proyectos. Eh, muy avanzados, que permiten generar maquinaria con diseños abiertos, con manufactura local, eh, con recursos educativos eh, libres y accesibles, para que cualquier persona pueda hacerse esta maquinaria. Ocho veces más barata que lo que venden las grandes corporaciones. Además es reutilizable, además es fácilmente reparable, además es eficiente energéticamente y no crea dependencias. Genera una, una soberanía tecnológica y agroindustrial. En la educación nos encontramos con ejemplos parecidos, OpenStax es otro caso de estudio que hemos elaborado con 22.500 módulos educativos libres. En Estados Unidos hay 600 escuelas que ya han dado este paso al cambio y han conseguido ahorrar 9 millones de dólares norteamericanos. Solo en quito con 2.168 escuelas podría suponer un ahorro de 20 millones de dólares norteamericanos eh, en libros de texto impresos. Si además esos libros de texto tuvieran, eh, fueran digitales puramente el ahorro sería extraordinariamente superior. Y en ello está Ecuador, en ello estamos... Eh, compañeros del equipo de FLOC, además de este proyecto de investigación, han estado eh, trabajando muy duro para esta herramienta, eh, UPEX, que va a permitir eh, dar eh, cursos eh, de capacitación a servidores y servidoras públicos y estamos hablando de un ahorro de unos 120 millones de, de dólares eh, por cada uno de los cursos que se den a todos los eh, servidores. Pero los trabajadores también... Hemos aprendido a organizarnos de otra manera, el cognitariado, que sería la clase trabajadora de la economía social del conocimiento, eh, ha desarrollado modelos de colaboración eh, como son eh, los espacios de coworking que se extienden por todo el mundo y hay más de 200.000 trabajadores que autoorganizan su trabajo eh, de manera cooperativa en más de 4.000 espacios. Hay muchos más ejemplos, pero quiero traer a colación uno que ha tenido ya la atención eh, ...de la iniciativa de las, de las ENESCIT y también del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano... ...que es el único es Ecuador es pionero en, en modelos de gobierno abierto... ...de democracia participativa y esperemos también que de datos abiertos... ...y otras grandes posibilidades que ofrece el modelo de la economía social del, del conocimiento... ...común y abierto para, para las formas de, de, de gobernanza... El Wikico es que, que permite que todas nosotras, que los insumos que salgan de aquí también, puedan ser elaborados por otras personas como propuestas y movilizar la inteligencia colectiva para mejorar las leyes. Por supuesto hay muchísimos más aspectos, pero no me voy a extender. Es hora de hablar de la relación entre estas formas de capitalismo. Mientras que el capitalismo cognitivo extrae valor de las poblaciones, de las comunidades, de las personas, de los saberes ancestrales, de las redes y ejerce un control sobre ellas, el procomún, las economías sociales del conocimiento común y abierto, permiten una participación social en todos los procesos de la economía y se benefician todas las personas. Pero la economía social del conocimiento existe, como hemos visto, pero son ejemplos fragmentados y lo que nos ha traído aquí hoy es pensar y diseñar una verdadera matriz productiva que unifique todos estos modelos ...a escala nacional, que permita coordinar y crear una verdadera alternativa al capitalismo cognitivo. Ese es el objetivo de Flox Society. En definitiva, recortar la dependencia de ese capitalismo cognitivo... ...y promover y regar el procomún y todas las iniciativas que permiten un acceso abierto y directo... ...a los beneficios del conocimiento. Solo a través de un buen conocer, que alimente un equilibrio social con los bienes comunes del saber... ...la tecnología y el conocimiento... La comunicación social, la transparencia, la información, solo a través de un buen conocer podrá la sociedad del conocimiento sostener al buen vivir y, no, y solo el buen vivir puede alimentar y nutrir un verdadero buen conocer. El reto que se plantea desde FLOC es precisamente el de romper las ataduras y las dependencias del capitalismo cognitivo y generar procesos sociales e institucionales que alimenten ese buen conocer. La pregunta es cómo, y para ello FLOC ha propuesto una estrategia triple. Por un lado, realizar una investigación colaborativa, por otro lado, coordinar un diseño participativo y, finalmente, comunicar, educar y generar una narrativa en torno a estos principios, a los procesos y a los resultados de la investigación. La investigación colaborativa ha sido uno de los ejes más importantes y cubre todos los aspectos que podrían imaginarse en una sociedad del conocimiento. Hablamos de infraestructuras comunes, hablamos de desarrollo del talento humano, hablamos de capacidades productivas, hablamos de institucionalidad de la economía social del conocimiento, hablamos de, in de infraestructuras técnicas y abiertas. ...tenemos hoy, dentro de esta cumbre... Un, ...un catálogo extraordinario de documentos... ...que han desarrollado los investigadores... ...junto con la participación de muchísimas personas... ...la arquitectura de la participación ha sido extraordinaria... ...desde el principio se ha planificado y se ha ejecutado... ...una participación por internet... Eh, ...con diferentes herramientas, reuniones presenciales... ...ahora lo vamos a ver, el resultado son 18 documentos... ...como decía antes, del equipo de investigación... ...y de muchas otras personas que han participado junto con ellos... ...que definen un marco general, una crítica al capitalismo cognitivo... Eh, ...extraen casos de estudio exitosos, tanto ecuatorianos, latinoamericanos... ...como internacionales, y generan unos principios generales... ...que puedan servir de insumo para las tareas tan acuciantes... ...que tienen eh, las instituciones eh, ecuatorianas. Eh, y se han centrado especialmente en estudiar el Plan Nacional del Buen Vivir... ...en conocer la realidad política, jurídica y social de Ecuador... ...para hacer recomendaciones de políticas públicas que sean verdaderamente valiosas. En, este, en esta cumbre vamos a añadir un proyecto piloto para aterrizar esta nueva sociedad del conocimiento... ...en la realidad de las comunidades, de la sociedad, de la ciudadanía. Ha habido un trabajo invisible extraordinario detrás de FLOC. Todos los resultados que he presentado, pero los que están por presentarse en cada una de las mesas de trabajo... ...ha sido posible gracias a un equipo invisible de personas que han luchado para gestionar algo así de complejo... ...esto es uno de los diagramas eh, de, de, de organización de los eh, componentes y los procesos de FLOC... ...y el resultado ha sido extraordinario, la participación ha, sido, ha sumado probablemente... Eh, ...supere el 1.500 personas que han participado de forma activa en toda esta investigación... ...y en el diseño de estas propuestas, hablamos de 25 talleres que Infodesarrollo ha, ha desarrollado... En, ...en 24 provincias diferentes con más de 1.000 participantes... Reuniones de trabajo se han dado, yo diría cientos, pero al menos tenemos bien identificadas reuniones de trabajo donde se ha elaborado el material de la investigación eh, con, en, con 47 instituciones diferentes. En esta cumbre estamos casi 200 personas y más de 100 instituciones, asociaciones y comunidades de todo el mundo. Y a través de la red bueno, han participado eh, docenas y cientos de miles de personas. No me voy a extender eh, una cantidad enorme de instituciones con las que hemos contactado. Me gusta especialmente este diagrama que ilustra la actividad en las listas de correo electrónico, que han sido uno de los motores de los debates y las discusiones y la investigación, donde se visualiza todas las personas que han participado en la lista de correo, por supuesto ha habido muchos otros espacios de participación, en los tres ejes fundamentales de, de flock Society y el buen conocer, la lista de investigación, la de comunicación y la de coordinación general. Todas estas listas han sido abiertas eh, para que cualquiera que lo solicitara pudiera entrar y participar activamente en los procesos que se estaban generando. La comunicación y difusión ha hecho que el mundo entero esté mirando a Ecuador en estos momentos. Eh, ha habido varios trending topics eh, que tenían eh, bueno, pues la iniciativa de FLOG eh, en, en su mirada. La web ha generado 131 eh, noticias, hemos tenido cientos de miles de visitas, eh, lo mismo en Twitter, en Facebook... Eh, pero la prensa internacional también se ha hecho eco de todo este proceso. 56 noticias de la prensa ecuatoriana, pero 47 referencias y noticias en publicaciones internacionales de todo el mundo. Esta es la primera web que hicimos hace mucho tiempo, cuando esto no era más que un sueño. Y tengo que agradecer a la gente que confió en este proceso desde el principio, eh, a los movimientos sociales ecuatorianos, a Carlos Prieto, al ministro Guillom, al ministro René Ramírez, porque vieron que era necesario y que era bueno ...que se desencadenara y que Ecuador liderara... ...este proceso de investigación. Y así llegamos a la cumbre, al Quilotoa... ...que era nuestro modelo de cumbre... ...porque no creemos en las cumbres piramidales... ...donde una eh, autoridad eh, en la cúspide... Eh, ...nos ilumine con su conocimiento. Creemos en una cumbre cráter... ...una cumbre que nos obligue a ascender un poquito... ...para bajar después a un pool, a un, una piscina... Una, ...un lago de recursos comunes... ...del que todas nos podamos alimentar. Y termino ya. Decía Simón Bolívar que por el engaño... ...se nos ha dominado más que por la fuerza... ...que la esclavitud es la hija de las tinieblas... ...que un pueblo ignorante es un instrumento... ciego de su propia destrucción. Y continúa René Ramírez diciendo que lo que está en juego entonces... ...no solo es liberarnos de la ignorancia... ...sino conquistar la segunda y definitiva independencia. Porque Ecuador no es ignorante... Y el reto al que nos enfrentamos, sin embargo, es un reto del saber, en un sentido doble, el de construir una economía del conocimiento y el de saber cómo hacerlo. Está en nuestras manos concretar las formas de producción y distribución del conocimiento, de ofrecer insumos que respondan al mandato popular de crear esta economía social del conocimiento común y abierto. Jamás, jamás en la historia de la humanidad se le dio al conocimiento una oportunidad como esta. No existe ningún congreso, ninguna cumbre en todo el mundo en el que... Un país, investigadores internacionales, activistas de todo el mundo, comunidades rurales, eh, servidores públicos... ...se junten para desencadenar un proceso de inteligencia colectiva y tomar las riendas... ...de cómo construir una sociedad del conocimiento común y abierto. Tenemos un mandato popular de una nación que ha tomado la firme decisión de crear este tipo de economía... ...que no empobrezca a nadie y que enriquezca a todas. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de poner toda nuestra inteligencia colectiva... ...a trabajar estos días en el diseño de una nueva matriz productiva. No podemos perder esta oportunidad. El mundo nos está mirando, pero también toda la sociedad ecuatoriana... ...que ha invertido mucho y debemos, no, no podemos, no debemos eludir esa responsabilidad. Cooperemos. Cooperemos porque es la única manera en la que la sociedad se puede reinventar. Y quiero cerrar con una cita de Le Monde Diplomatique, que dice así... El neoliberalismo ha venido aplicando la doctrina del shock durante décadas, aprovechando situaciones de catástrofes para imponer el sistema capitalista. A partir de ahora, el mundo dispondrá de una receta ecuatoriana de cambio de matriz productiva para superar la crisis económica mundial, la doctrina del Floc. Muchas gracias.